El Noctámbulo. 6.20 de la mañana en Arriba Bogotá. Bienvenidos a la sección de La Bogotá Noctámbula. Iniciamos hablando con una historia que involucra un hecho de robo, persecución y captura. Las víctimas, un ciudadano estadounidense y los capturados, dicen las mismas autoridades migrantes irregulares en el país. Un ciudadano americano fue víctima de una banda de ladrones de celulares, la cual opera en el sector de San Victorino, centro de Bogotá. Éramos haciendo shopping de Halloween uh, con dos amigos, uh, Mish y Karen. Y yo era da solo porque ellos entraron en una tienda y yo, bueno, era muy tonto de mí de estar en este lugar, que hay mucha gente que es peligroso que yo no tenía que estar por mi celular, ¿no? Y eso era error, error mío, que yo tengo fortuna de poder aprender esa lesión. Tres sujetos utilizando cuchillos intimidaron a un estadounidense cuando salió un momento a la calle a atender su celular los dos sacaron cuchillos entonces nosotros dos un poco de, uh, de uh, atrás sí, sí. y venía él con el cuchillo y lo parado pero después porque había tanta gente sí, ellos se fueron corriendo nosotros atrás de ellos y eso era como corriendo por no sé 200 metros o sí. algo así ¿Sí? Sin los ladrones no contaron con la reacción de la víctima y sus amigos, quienes sin pensarlo comenzaron a seguirlos mientras alertaban a los transeúntes y comerciantes de lo que estaba ocurriendo. Yo bajo, veo una pelea, veo ladrones y yo ya preparado, o sea, me ha pasado muchas veces, yo ya sé que hay que llamar a la policía y sé que los colombianos pudimos contar con ellos para atrapar a los ladrones y obviamente los linchamos. Una rata que tenía cuchillo venía la policía y después como le han parado no pero todavía en eso que venía la policía el, las, las personas en la calle querían pegarlo no porque era, eran ladrones y venían como golpes de todo lado cuestión de minutos los señalados delincuentes quedaron rodeados de una turba que quería tomar justicia por mano propia se sabe que eh, en Colombia hay muchos problemas de, de seguridad y todo eso, pero la cosa que me tocó mucho es que había tanta gente que eran listos a, a pelearse por mí, por lo que me ocurría y eso no ocurría en Estados Unidos, en Europa, la gente no le importa tanto. El celular robado no estaba en poder de los detenidos, sin embargo las víctimas insistían en que realizarían todo el proceso de denuncia hasta que apareciera el cómplice en fuga con lo robado. Nosotros éramos diciendo, si no vuelve el celular, vamos a hacer denuncio, yo voy a volver cada día, decir que ustedes son los ladrones. Y entonces, bueno, después de mucho tiempo, la policía que ha actuado muy bien de, de, de, del hecho que yo podía uh, sacar mi celular, y, y entonces esa mujer llamó al otro y volvía... ...con mi celular, que es esto, que, que tengo todavía, que, que suerte, ¿no?, de verdad. No va a devolver el celular al señor y si le devuelve, se va libre. El ciudadano americano denunció que la policía le respondió que tendrían que dejarlos en libertad... ...porque los elementos que robaron al final aparecieron y que los capturados no habían podido ser identificados... ...debido a que también eran migrantes extranjeros e indocumentados. Pero si aquí no hay el celular, tú eres naturalmente ladrón, tú llevas un chico tú tenés un me dijeron los policías que no, que un extranjero aquí cuando roba lo dejan suelto al día siguiente. Entonces eso es lo triste de la justicia porque realmente yo estoy muy feliz por Alex y estaba muy preparado para arrestarlos porque había mucha gente, pero triste porque ahora ya siguen robando a gente. Y ahora me da un poco miedo con Alex volver al centro. Porque... Dos hombres y una mujer migrantes fueron los señalados de ser los ladrones de celulares en el centro de Bogotá.